Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Eh, la jornada de hoy va a ser el cierre de lo que desarrollamos como departamento de servicio a propósito del tema de las charlas de reflexiones legislativas. Este año abordamos la temática de la energía. Eh, nunca, nunca entendimos ni prevé. se vio previsto que el escenario actual chileno iba a estar en cómo estamos pero creemos que es sano hacer el cierre de la matemática de en energía particularmente porque también es parte, de alguna manera, de las demandas sociales que hoy día la calle ha hecho ver. Este tema de la energía particularmente está tratado desde el punto de vista de las carencias eventualmente o de las, de las instancias o gestiones que están por mejorarse o por terminarse. Particularmente en este ciclo de este año tuvimos... Tres charlas ya desarrolladas. La primera tuvo relación con el tema de la descarbonización. Posteriormente tuvimos el tema de la matriz energética y la escasez hídrica. Y eh, hicimos una tercera con respecto al tema de la electromovilidad. Qué interesante ver de esas tres, eventualmente, que eh, distintos actores, tanto expertos externos como parlamentarios, tienen eh, conciencia de que, si bien Chile ha avanzado en materia de regulación energética, queda mucho por hacer. Eso es el punto uno. El punto dos tiene que ver con temáticas que son un poco más complejas de manejar, que tiene que ver eh, particularmente lo medioambiental, el cómo nos hacemos cargo efectivamente de que esta energía efectivamente no genere un conflicto con el espacio en donde están insertas las distintas comunidades. Eh, y luego, en la mirada más bien política es, particularmente los parlamentarios que estuvieron presentes, eh, hacían hincapié en este tema de las conversaciones. O sea, que la conversación técnica efectivamente se aterrice a una conversación más bien social. Eh, eso sería a, a, de una mirada más bien general sobre el, el resultado de nuestras mesas durante este año, eh, pero hay algunos detalles particulares que a mí me interesa eh, acercarlo a, un poco a la presentación que después va a hacer Nicolás. Eh, uno tiene que ver con este tema de, del efecto más bien eh, eh, ...físico real del de tema de la escasez hídrica, el tema de la sequía. Eh, nos hablaba a los expositores en aquel momento que hay el 76% de la, de la superficie en Chile... ...está en distintos niveles de sequía o falta de recursos hídricos. Lo que también es una señal súper potente del tema de, siendo un, un país que tiene caudales energéticos... ...o caudales de agua, no han sido utilizados de la mejor manera... Eh, uno de los expertos hablaba también del tema, y así hincapié en esta cosa, del manejo de las cuencas, él da como una tremenda alerta a propósito de todo aquello. Eh, y por otro lado, algo que se extrapola en general a todas estas temáticas trabajadas sobre el tema de la energía, tiene que ver con, de alguna manera, que si bien están las, las instancias administrativas, legislativas eh, y sociales, eh, todavía Chile cuenta con una maraña que no, no conversa entre sí. Uh, lo voy a poner solamente en un ejemplo la Dirección General de Agua hoy día tiene presencia a lo largo de Chile en todas sus regiones pero así todos los fiscalizadores normalmente son uno por región y eso da cuenta de que algo está mal enfocado o sea queremos hacer eh, eh, queremos hacer responsablemente una fiscalización sobre el uso del recurso de agua pero tenemos una persona solamente capacitada para hacer esta fiscalización o tener las atribuciones para aquella eh, por otro lado en materia, de a propósito, que el, gobierno de, de, de, el actual gobierno presentó en junio un plan de descarbonización, nos decían los expertos en aquel momento que efectivamente, la, la, si bien es una buena instancia, la proyección de 11 años de trabajo no tenía que ser como el, el, el tema del término, sino que debería ser desde dónde debería estarse trabajando. Particularmente porque a lo mejor no es el momento siquiera de aterrizarlo solamente el tema de la descarbonización. O sea, debería haber sido una planificación más bien eh, genérica, que es algo que de alguna manera va a sí. se va a acercar Nicolás, con este tema de eh, desafío de una transición energética. Eh, por último, en algún momento, en la exposición que hizo el senador Girardi en esta misma sala, él hablaba de, hizo una larga eh, discusión a propósito de esta mirada más macro del uso de la energía, eh, a él lo trajimos para que nos hablara de la electromovilidad y toda esta potencialidades, particularmente el tema de la extracción del litio y todo aquello, pero nos dimos cuenta más bien al escuchar a Girardín, nos dimos cuenta que efectivamente también hay una conversación política-técnica que todavía no ha, ido, no ha ido decantando o sea, si bien las comisiones, tanto de energía como de medio ambiente de la Cámara de Diputados tienen claramente una mirada un poco más abierta a ser parte de esta temática, todavía no se han centrado eh, las visiones de, para poder con eh, eh, confluir en pro de hacer las mejoras que se requieren, particularmente con estas cosas, estas mejoras que tienen que ver con cómo acercamos estos beneficios, particularmente los energéticos, a las comunidades. Eh, de hecho, hoy día, en la portada de uno de los diarios nacionales, habla a sí. propósito de la instalación final de una gran central eh, de energía solar, eh, que dice de re directa relación de cómo Chile avanza en este uso de las energías renovables pero también da cuenta de por qué está enfocada y por qué está centralizada en ese lugar. Particularmente se hace hincapié en este tema de que esa energía tiene que ser focalizada a la gran minería en el norte de Chile, eh, que está bien, pero en el fondo también podría haber una bajada a las comunidades que están adyacentes y las comunidades más bien lejanas. El proyecto entiendo que hoy día tiene instalación energética que es capaz de surtir de energía a la ciudad de Iquique constantemente. O sea, estamos hablando de un tremendo proyecto lo dijo Girardi. Girardi decía que efectivamente Chile es una potencialidad de ser un laboratorio para hacer análisis y hacer también proyecciones de, en materia energética, no solo en electromovilidad, sino que en el uso de energías energía en el uso también de cómo se va a visualizar este uso de las cuencas hídricas. Eh, ahí también recuerdo perfectamente que la exposición de la, de la materia del recurso hídrico se hacía hincapié en el tema de que hay que sentarse muy bien, analizarse hoy día, estamos conscientes de que es, si el camino es tener embalses o tener esta famosa carretera hídrica, que ya dan cuenta todos, los que estuvieron por lo menos en aquel panel, decían que era efectivamente una visión que había que tener a posteriori, de tener bien claro cómo íbamos a sacarle provecho al agua local. Eh, y por último algo que, que hoy día ha estado en boga a propósito de las demandas sociales particularmente y que vuelve a tocar este tema de la energía, es que si bien la energía es vista como un escenario más bien técnico, ya tuvimos en este mismo espacio del Congreso que se apuraron las tramitaciones con materia de tarificación eléctrica eh, particularmente y eso ya es un, un, una alerta de alguna manera para entender que no es ajeno, o sea, claramente la temática de la energía no va a ser ajena y va a seguir seguramente siendo parte de un trabajo un poco más acucioso eh, con respecto al, no solo el trabajo de los expertos sino que de los equipos parlamentarios y los mismos parlamentarios eh, quería hacer relación a propósito de, de la de, de alguna manera, algunos de los expertos que estuvieron presentes durante esta charla, <coughs> hablaron cruzadamente sobre el ...el efecto que tenía la energía en distintos matices... ...y en, el, en general, si uno lee las exposiciones... ...que llevaron los expertos y los parlamentarios... ...hacían eh, bastante hincapié en este tema... ...de que la economía de la energía... ...era un tema que había que tratarla... Eh, ...entendiendo cómo economía de la energía... ...en cómo se ven beneficiados... ...tanto la comunidad como el que genera la energía... ...y el que pone la inversión para esa energía... ...hoy día, si uno ve, tratando de tomar un poco de distancia... Hay una sensación de que las inversiones son muy altas y que la rentabilización va siendo progresiva dependiendo del recurso. Eh, pero sí o sí, y ahí voy a tener que aterrizarlo un poco a la contingencia: si hay temáticas como el uso de recursos hídricos de Cuenca en donde las comunidades, particularmente locales, se ven afectadas, hay que ser un poco más sensibles. Y eso lo decían los expertos. O sea, como que falta esa conversación social-técnica. O sea, como que han habido matices, se ha avanzado, pero. Todavía falta esta vuelta de tuerca de la conversación que aterrice, que la comunidad también se apropie de, de estas mejoras. Eh, un ejemplo, ya como para ir cerrando, a propósito, de este como introducción, lo dio en su momento la diputada Hernando, en esta sala, cuando nos hizo mención a propósito de que, que hay muchas cosas por hacer en materia de agua, y ella puso el ejemplo que yo creo que es lapidario, particularmente para nosotros, que trabajamos en este espacio del Congreso que es que este Congreso todavía no ha sido capaz de sacar el Código de Agua. Entonces ella decía, difícilmente podemos empezar a trabajar en los proyectos uno a uno, tener nuevos embalses, tener materia de carreteras hídricas, tener el uso, el recurso de agua, si eventualmente no hemos logrado sacar el Código de Agua, que se entiende que es el macro texto legal que podría amparar nuevas regulaciones y nuevos escenarios. Entonces, lo quiero dejar ahí como un punto de inflexión a propósito de cómo estamos. Yo creo que la, la comunidad, por lo menos la comunidad del Congreso y la comunidad de asesores entiende que hay un trabajo fuerte que se ha hecho en materia energética, pero todavía quedan muchos pendientes. Eh, el otro ejemplo que se dio también a propósito de la polémica, más bien que fue hace dos meses, que era el tema del, de los medidores inteligentes, también es una muestra que la gente cuando la afecta ya en el uno a uno, cambia, cambia la perspectiva. O sea, qué más decir en el verano de este año cuando hubo cortes de agua en Santiago eh, también el nivel de efecto qué decir lo que nos pasa estos días acá en Valparaíso cuando somos víctimas del tema de los incendios y nuevamente tenemos el corte de energía eléctrica como pasó ayer en la tarde o el corte del suministro de agua eh, entonces por eso a mí me parece reinteresante escuchar ahora a Nicolás García que nos va a hacer una presentación a propósito de, esta, de, de los desafíos de la transición energética Nicolás es administrador público en la Universidad de Santiago, es diplomado en regulación aplicada de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es magíster en Economía, Convención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin más, dejo con ustedes la presentación de Nicolás sobre desafíos de la transición energética. Nicolás. Muchas gracias Alejandro. Eh, para empezar, hay una, solamente una, una, una observación, lo del diplomado en regulación tan curso, todavía no, no soy diplomado, así que lo estoy estudiando en este momento, así que eso es como importante. Bueno, eh, muy buenos días a todos, eh, primero de nuevo reiterar el agradecimiento y la introducción que me, que me hace Alejandro para ir eh, cerrando estos temas respecto a eh, análisis, desafío y avance de cómo eh, ha ido evolucionando la, la, la temática de la energía, la industria de la energía, eh, me tocó si no todos, casi todos, asistir a, la, a, la, a las instancias que se organizaron anteriormente, eh, que, que, que como se comentaba, sirvieron bastante para la discusión e ir analizando otros temas que muchas veces tienen un componente técnico y, y hacen que sean bastante lejanos respecto a cómo se pueden ir abordando. Y en consideración a aquello, lo que yo voy a hacer es ir mostrando inicialmente Cuáles son los avances o cuáles han sido las temáticas que se han conversado en los últimos años, quizás cinco años, y a partir de aquello, cuáles han sido y cuáles son los temas que están sobre la mesa y sobre los cuales se tiene que seguir conversando, poner la cabeza en mesas técnicas o tanto en discusión parlamentaria para que tengan un producto final que sea una regulación o una ley. Con eso. Eh, con eso, eh, en, en términos de contextualización, primero eh, indicar que el, en materia energética el sector ha sido bastante dinámico. ¿Qué implica aquello? En que el, en, hay bastantes temas donde nosotros eh, podemos ir introduciéndonos y conversando y eso hace de que eh, usted, y acá en la biblioteca se haya tenido instancias de discutir la temática con mucha profundidad con tres, cuatro sesiones y lo, lo más seguro es que siguen faltando eh, más instancias. Eh, muestra de aquello es que, claro, eh, un tema relevante es que es el 2018 cuando eh, toma el poder este nuevo gobierno, saca una ruta energética para el periodo de, eh, del gobierno 2018-2020, con la cual se van priorizando temáticas que son necesarias abordar eh, en este periodo, que, que como instrumento de política pública para ir bajando en programas y, y, y, y temas en particular es bastante relevante. Y, y ahí vale eh, destacar que esto se enmarca dentro de la denominada política 2050, energía 2050, que, eh, que se construyó 2015-2016 para dar una visión a largo plazo de lo que va a ser la industria energética. Que eso en materia de sector o cartera eh, técnica es sumamente relevante. Está, tenemos una mirada de hacia dónde queremos apuntar al 2050. Que eh, muchas veces se desafía a otros sectores que hagan ese ejercicio. Se hizo en energía y eso eh, lo hace sumamente relevante. ¿Qué conclusión importante eh, podemos tener nosotros de esta eh, política 2050? Por ejemplo, que eh, se, se plantearon metas relevantes respecto a la electromovilidad, respecto a energía renovable, se conversó en algún, eh, se, se dejó eh, en el documento de que al año 2050 un 20% de la materia energética fuera en base a energía renovable. ¿Qué ha pasado hasta la fecha? Ya estamos y lo vamos a conversar más adelante. Próximo, si es que no este año, se va a cumplir la meta. 5 o seis años antes de lo que estaba haciendo fallamos, sí, o genera, o quizás se dio el marco de incentivos para que esa evolución fuera más rápida y también eso demuestra un poco el dinamismo de lo que es la industria. ¿Qué pasos quedan adelante? Claro, la misma Agenda eh, 2050 planteaba el 2035 un 60%, 60 de la materia energética en base a eh, energía renovable y el 2050 un 70%. 70%. Entonces, tener ese, esa, esa gran política sirve para tener un horizonte claro y tener estas hojas de rutas también sirve para ir absorbiendo el dinamismo de la industria en metas que ya se pueden ir cumpliendo y otras que eh, vayan surgiendo eh, en el en la vida cotidiana, los desafíos que va abordando el país. Otro tema importante es que también hace ya un par de meses o un tiempo atrás se aprobó esta, esta, esta ley de generación destruida. En términos simples, ¿qué implica esto de generación destruida? Es cambiar un poco el rol que tiene, eh, eh, que había asumido la industria anteriormente. Esto implica de que pequeños consumidores o en alguna orgánica en particular, pueden autogenerar y autoconsumir. O sea, podemos tener paneles fotovoltaicos en nuestros hogares y además podemos tener, en los casos de excedente, ingresar al, al, al sistema de distribución y vender el sistema de distribución y también descontar de nuestra cuenta el consumo eh, que podemos tener por, nuestro, eh, por nuestra propia generación. Entonces, eso va cambiando un rol que había tenido el consumidor que solamente era, era lineal, no pasa nada era lineal respecto a que estaba la generación, transmisión y distribución en donde el consumidor final lo único que tenía que hacer era enchufar el aparato ¿cierto? a la red eléctrica y con eso consumir lo que tenía. Ahora el rol es mucho mayor. Entonces eso genera nuevos desafíos. Es un paso importante, pero el tema no termina ahí. Otro, otro tema que, que ha estado también en, entre los... Eh, los pendientes y lo, en el cual actualmente hay un proyecto de ley eh, eh, respecto a eficiencia energética. ¿Qué implica esto de eficiencia energética? De nuevo, es tener una gestión eficiente de los recursos energéticos, entendiendo eh, aquello en que existen tres grandes consumidores, la industria transporte y, y consumo residencial o público, en donde la industria tiene un porcentaje bien grande, tiene un 39% del total de la demanda, el transporte un 35 y los consumidores un 25, relativamente, si es que todo eso suma 100. Pero ahí es lo importante es gestionar de forma eficiente los recursos, los grandes consumidores en el sector público, residencial y transporte. De nuevo, ahí pensar en... En estándares para eh, electromovilidad, que eh, lo más seguro que se conversaron en, en los conversatorios o en la, las la instancias eh, anteriores, en donde si es que vamos a introducir vehículos eléctricos, sean eficientes y por eso es importante que tengan un etiquetado, tal como lo tiene esto electrodoméstico, que hoy en día uno va a comprar un refrigerador y sabe de que si es que está en categoría A, es una señal de mercado que es eficiente. Entonces uno se fija de que tenga una garantía, pero además que sea eficiente porque queremos reducir la cuenta. Lo mismo se quiere avanzar en este proyecto que hoy está en discusión, entiendo, en la Comisión de Energía de la Cámara, en etiquetado de la vivienda, o sea, que sean eficientes en términos de la calefacción y que tengan una serie de criterios relevantes. Entonces, la eficiencia energética es importante por eso y además porque busca atacar un tema que ha estado, de nuevo, en, en, en la agenda, que es el cambio climático. Pensando de que en el sector de energía... Tiene una emisión alrededor del 78% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ser eficiente eh, energéticamente también implica disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero e ir eh, pasando hacia la electromovilidad. Y si es que pasamos la electromovilidad, tener ¿cierto? un consumo eh, a partir de energía renovable. Eso me lleva también a comentar que en, en el último periodo ha existido, y lo vamos a conversar más adelante, una disminución de los costos de la energía renovable, que eso ha hecho y ha producido lo que les comentaba yo anteriormente, de que cerca ya del 20% de la matriz sea renovable. A partir de instancias, eh, de leyes, políticas, de incentivos, se ha logrado aquello, okay, se ha logrado de que se generen los incentivos para que las la, la, la grandes generadoras o pequeñas gener, generadoras también, eh, produzcan energía renovable en base a, a energía eólica o solar principalmente y eso ha hecho de que hoy en día tengamos una, una matriz energética eh, renovable bastante importante que también les voy a comentar más adelante. Ahí también entra de nuevas tecnologías que esto, electromovilidad, la energía renovable, de almacenamiento, batería, eh, que tienen que dar a, eh, respaldo al sistema para los desafíos que eh, van más adelante y es el, el, los reglamentos, los, las comisiones técnicas o las mismas leyes tienen, y estrategias tienen que ir viendo cómo estas nuevas tecnologías se van regulando, dependiendo de los incentivos, de los, de los pagos y de, de, de los estándares que hay que ir eh, eh, impulsando. Y les comentaba también de que hay un nuevo rol del consumidor eh, en el suministro que tiene que también ser considerado. Entonces, todos esa, esa, esos elementos son algunos de los, de los temas que han estado en la agenda y que... Por sobre todo, tenemos avances concretos, algunos proyectos de ley, otros leyes, otros en, en, en, en licitaciones de disminución de costos de la energía concreta. Eh, pero pese a que se ha avanzado, siguen existiendo desafíos y sigue existiendo temas en eh, la agenda que eh, hacen que esto sea bastante dinámico y desafiante. Muestra de aquello es eh, lo que les planteo un poco ahí, que demuestra un poco la, el dinamismo y... y y las exigencias que este año ha vivido también eh, el sector de la industria energética. Inicialmente, el Ministerio de Energía tenía eh, partió el año con una agenda de prioridades. Esas prioridades pasaban por la disminución del costo de energía, la facilitación de las inversiones en el sector de transmisión, que lo vamos a entender un poco más adelante cuando les comente un poco el problema, pero ¿por qué era relevante eso? La flexibilidad de la matriz energética, que también lo vamos a conversar, planes de descarbonización de la matriz, que... Eso ya era una prioridad en enero del año pasado y, y como comentábamos, se resolvió. Se resolvió en junio, de, eh, de alguna forma, con un plan de descarbonización, entendiendo que eso ya había iniciado en, eh, en enero de 2018. Este gobierno tomó, eh, tomó el tema y, y resolvió ese plan de descarbonización que tiene su desafío. O sea, como, como se comentaba, esto no termina acá. Esto es plantear un, una, una salida de la central de carbón, pero eh, suficiente no es. Y también estaban temas de la modernización del modelo de distribución. ¿Qué pasó? Pasó de que, como todos saben, todos recordarán, cerca de marzo estalló el tema de los medidores inteligentes y eso cambió toda la agenda. Eso cambió toda la agenda que, que puede haber estado planteada en la ruta energética, porque estos son elementos que la ruta energética puede haber trazado inicialmente y eso alteró totalmente eh, la agenda de discusión y avances que estaban eh, sobre la mesa. Eso hizo de que el proyecto de eficiencia energética que se quería conversar esté recién en segundo trámite porque el tema de resolverlo medio eh, inteligente eh, se llevó cerca del primer semestre y generó eh, consecuencias como que el proyecto de la baja de la rentabilidad de la empresa distribuidora, eh, que, que fue una respuesta con la cual se quiso dar una señal de que había que eh, disminuir la rentabilidad de la empresa para eh, ganarse un poco la confianza, para decir que se está ca queriendo cambiar el modelo. Es necesario cambiar el modelo, sí, pero eh, ese proyecto responde a una contingencia en particular y el próximo año quiere crear eh, una ley larga que aborde los temas que realmente deberían haberse empezado a abordar este año. Entonces, la agenda fue cambiando un poco y, y, ha, y ha hecho, eh, como, como es de esperar, y sacar las prioridades que tenía el Ministerio y avanzar en temas que son bastante relevantes. Estamos, estamos en este año principalmente resolviendo eh, contingencia y dejando de lado un poco la, eh, cuál es la agenda energética que, está, que plantea la ruta energética que yo les comentaba anteriormente. Con eso eh, y, con, y con esta contextualización yo quiero ir abordando... ¿Cuáles son los desafíos que aún persisten? ¿Y por qué son desafíos relevantes que, tenemos que, ir a, eh, que se tienen que ir conversando en temas tema de la eh, industria energética? Pero más que nada, eh, inicialmente, esto es lo que se ha avanzado, qué es lo que se quería avanzar y por qué no se avanzó eh, dado la contingencia de los medios inteligentes que fue eh, lo relevante en, esta, en este año. Entonces... El, el, gobierno, el gobierno, su ruta energética tenía pensado abordar como un desafío de la materia energética del, del, del avance o de la transición de esta materia energética la denominada flexibilidad en la materia energética. ¿Qué quiere decir flexibilidad? Que se vaya adaptando a un contexto mucho más demandante, en parte por, lo, por el contexto que yo les describí inicialmente, electromovilidad, energía renovable variable, un rol de consumidor mucho más activo, que van cambiando la linealidad en la industria en donde ag grandes agentes estaban encargados de la distribución, transmisión y generación, y el cliente solamente era quien tenía un rol eh, como consumidor eh, tradicional. Entonces, los cambios tecnológicos han hecho que este, esta industria cambie y evolucione. Lo más seguro es que esta industria, al ser una industria regulada, tanto en, eh, en transmisión y distribución, vaya cambiando su regulación quizá en, en algunos segmentos como se están viendo en los actuales eh, proyectos de ley. Pero esto ha hecho que el, la industria sea muy, muy dinámica. Evidencia de eso... ...es que hay una um, creciente... ...como les comentaba y como, como se lo señalo ahí... ...una creciente participación de centrales... ...de generación eléctrica... Eh, ...renovable... ...eólica y solar principalmente... ...eso es bueno, sí, pero vamos a ver un poco más adelante... ...de que tiene unos desafíos importantes... ...que son necesarios abordar... ...o sea, es, es importante que vayamos quitando... Eh, ...centrales eh, contaminantes de nuestra materia energética... ...sí, pero... Eh, ...con eso se solucionan... ...todos los problemas... Sin sí, términos de contaminación, pero sí generan otros desafíos que tienen que eh, estar eh, relacionados con esta flexibilidad en términos de la seguridad energética y, y calidad del suministro. Otro, otro de los cambios tecnológicos que se están dando, de forma voluntaria quizás o, o involuntaria, son el retiro de las grandes centrales que eh, de centrales que aportan eh, inercia al al sistema. ¿Cómo son las denominadas centrales de carbón? Las centrales de carbón, ¿cierto? Se, se retiran, lo vamos, les voy a mostrar un par de cifras un poco más adelante, se retiran pensando en la, la importante contaminación que genera y lo poco deseables que son, si lo quisiéramos resumir en alguna forma. Entonces, se, se establece un plan de descarbonización, sobre todo pensando de que Chile era hasta hace poco la finiturón de la COP, entonces queríamos dar una señal respecto a avances concretos. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? La, las centrales a carbón o las termo, eh, de, de carácter térmico son bastante constantes respecto a su producción. Yo les voy metiendo carbón y producen a, a, la, a la potencia que yo quiero que produzcan, distinto a las solares y a las eólicas que tienen una ventana en donde nosotros podríamos esperar donde hay sol que se produzca energía eólica, pero cuando no hay sol la, la producción de la generación baja constantemente. Entonces, el retiro de, la, de, la, de, de las plantas a carbón, Da, genera el, el, el escenario en donde, si es que baja eh, la luz o el sol, no tengo el respaldo. Entonces, ese desafío es lo que nosotros vamos a conversar y es importante ir generando alternativas que me dé flexibilidad. ¿Qué pasa si es que baja porque en todo el país está nublado? Necesito tener un respaldo. Entonces, ¿es bueno que la, la materia energética, carbón, se vaya disminuyendo? Sí, pero hay que tener un respaldo que permita tener esa, esa, ese suministro ante contingencias climáticas. Y eso hace de que eh, agentes técnicos como el Coordinador eh, Nacional Eléctrico también tenga un escenario más complejo. Eh, les comentaba también esta generación, eh, esa creciente participación en generación descentralizada que ya les comenté anteriormente, el nuevo rol del consumidor, crecimiento de la electromovilidad y las nuevas alternativas generan este eh, nuevo escenario. Desafiante, sí. ¿Por qué? Porque implica una mayor complejidad respecto al equilibrio de la oferta y la demanda. Suena un poco económico aquello, pero es algo eh, bastante práctico. ¿Qué es lo que pasa? Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos eh, que un sistema que genera energía, ¿cierto? Pensemos de que genera 100, pero nuestra demanda es de 50. ¿Qué, qué es lo que pasa con... El, el diferencial de los 50 se pierde, porque nosotros estamos demandando 50 como consumidores, pero el sistema eléctrico generó 100. Entonces, ¿es deseable de que exista, exista un exceso de oferta? No, no es deseable. ¿Por qué? Porque eh, nosotros, el sistema, la industria eléctrica, tiene que pagar a aquellas generadoras que produjeron el diferencial de los 50, pese a que no se había ocupado. Entonces, el coordinador eléctrico nacional lo que tiene que hacer, el desafío en esta, en esta materia es decir, se demanda 50, yo doy la orden para que se produzca los 50. Entonces tiene que haber una eh, igualdad entre oferta y demanda. ¿Cuál es el problema? Es que hasta hoy en día, que el, el prospecto de lo que debería cambiar, no hay tecnología suficiente para almacenar energía. Porque nosotros podríamos decir, se produce 100, pero almacenamos el saldo positivo y lo guardamos en batería y lo, y lo damos en energía para cuando tengamos eh, noche, por ejemplo, y no haya eh, sol que no tenga la, la, la fuente eólica. Se está avanzando en aquello, sí, les voy a comentar ahí un ejemplo particular, pero el desafío hoy en día está ahí, en que tengo que coordinar oferta y demanda que sea igual para que no exista ineficiencia o sobreproducción y que el sistema salga caro, porque todos los clientes tendríamos que pagar los 100 que estamos produciendo, pese a que estamos consumiendo 50. Entonces, ahí hay un desafío importante. Eh, que, que el, el, el agente técnico tiene que salve, saber sortear, pese a que hay eh, incertidumbre en la demanda, obviamente, o sea, ellos tienen proyecciones, tienen que tratar de ajustar la demanda eh, lo mayor posible según la temporalidad, y de igual forma, eh, variables climáticas y también la disponibilidad de ofertas de generación, porque tienen que eh, considerar, ah, va a estar nublado, entonces voy a dar la orden de que una central térmica eh, que está de respaldo funcione. Todo aquello, en, en, en grandes eh, rasgos, constituye que hay una necesidad por flexibilidad. Flexibilidad en la industria eh, eléctrica porque ahora hay mayor demanda por electromovilidad, hay mayor demanda eh, o, o mayor variabilidad en las fuentes energéticas que cuando teníamos eh, planta carbón. Entonces requiere flexibilidad en el sistema eléctrico que nos asegure un suministro seguro, de calidad y eficiente, al menor costo porque es una de las demandas que hemos estado constantemente pidiendo, o sea, la ciudadanía dentro de las demandas que asocia al el sector eléctrico es la tarifa, que no suba el costo de la energía y por ello se generó un mecanismo de estabilización, porque lo que se quiere es que, claro, tengamos todos los avances tecnológicos en esta materia, ojalá energía limpia y todos los componentes asociados, electromovilidad, eficiencia energética, pero que sea al menor costo. Eso, eso genera desafío, se genera desafío en cuanto a cómo tenemos que abordar este, este, eh, esta, industria, esta industria y las políticas que están asociadas. Entonces, yo quiero eh, abordar la flexibilidad en la materia energética en tres, en, en tres temáticas en particular. Cómo se desarrolla la electromovilidad, cuáles son los desafíos que genera la electromovilidad, que ustedes pueden haberlo conversado y también sirve como un... un eh, como un cierre de, de, de instancias anteriores, entonces, eh, importante, masificación de energías renovables, por qué es bueno y por qué genera desafíos adicionales, y la descarbonización de la economía y de la materia energética que, eh, que está muy asociada a, a las la energías renovables, para después dar paso a cómo se están a instancias o, o eh, mesas concretas y avances concretos en términos de la flexibilidad, que aún no está resuelto, pero eh, hacia dónde debería apuntar esa flexibilidad. En primer caso, en el de electromovilidad, hay que considerar de que hay un aumento, ¿cierto? en Cada día nosotros estamos, eh, estamos viendo que la electromovilidad es un tema más frecuente. Anteriormente, los vehículos eléctricos eran pocos y nada, hoy en día se hace más frecuente, sobre todo en los avances que se tienen en, la, en el transporte público, en, en el ex Transantiago, eh, en la región metropolitana en donde han ingresado vehículos eléctricos, o sea, buses eléctricos, y eso le, han dado, le ha dado un, un, una etiqueta distinta al transporte público. Entonces, ciudad, eh, como ciudadanos, nosotros principalmente no hemos visto enfrentado a, a aquello, pero es importante, sí es importante, porque hoy en día esas son señales para los consumidores de que es una tecnología que prontamente va a estar disponible. ¿Cuál es el problema? Es que tiene un alto costo aún aún no tiene un precio competitivo respecto a un vehículo tradicional. O Entonces, sea, alguien que quiere cuidar el medio ambiente tiene que saber de que, claro, es, eh, tiene un costo adicional respecto a un vehículo eh, tradicional de combustión interna tradicional. ¿Cuál es la proyección? La proyección de que cerca del 2025 ya exista paridad en precio. ¿Qué esperar desde ese punto? Esperar de que haya mayor competencia. Un desafío importante ahí es la competencia. ¿Qué implica competencia de que esté eh, esta marca Bit, Suzuki, Toyota, Chevrolet vendiendo vehículo eléctrico? Lo usual es que si es que nosotros vamos a una automotora no tengamos mucha oferta de vehículo eléctrico, pese a que nosotros puede, quisiéramos decir voy a pagar este, este valor, que es adicional, pero soy responsable con el medio ambiente, entonces quiero aportar quiero en aquello. No hay mucha oferta. Y uno esperaría que a mayor oferta, mayor competencia. Pero ahí está el dilema de cómo generamos esa... esa eh, nosotros esperamos que exista mayor competencia. ¿O y para, para tomar una medida alternativa? ¿O no? ¿Qué medida alternativa me refiero? de que generar la infraestructura necesaria para el desarrollo de eh, los el, el vehículos eléctricos. ¿Qué implica la infraestructura? Implica cargadores. ¿Cierto? Porque si usted mismo estábamos pensando en, quiero ir a comprar el vehículo, digo, voy a pagar más. Sí, perfecto. ¿Pero qué otro, eh, otros factores relevantes tengo que tomar en consideración? Tengo, tengo que tomar en consideración que existan estas electrolineras o cargadores disponibles. Cargadores disponibles en términos de que voy, así como voy a una eh, gasolinera, puedo ir cargando fácilmente y no es que tenga una en Maipú, la otra tenga en Las Condes y otra en, en, en Renca, ¿cierto? En donde son bastante aisladas. Entonces, lo importante es que tenga infraestructura de carga eh, disponible. Entonces, ¿cuál es un rol importante y por dónde eh, se debería avanzar antes de esperar una competencia en la oferta? Es tener una infraestructura garantizada que diera la certeza a los consumidores que una vez que se produzca una mayor competencia, tenga el incentivo real. Y además, eso implique llamar a la, la empresa a decir, mira, en verdad este es un país que tiene infraestructura y puede acoger de buena forma los vehículos eléctricos, porque traer un container de vehículo, vehículo eléctrico sin la infraestructura finalmente sería tenerlo ahí tirado. Entonces, primero avanzar en... En la, en la oferta de infraestructura y después eso implica avanzar en los estándares de la infraestructura, o sea, saber cómo va a funcionar esa infraestructura. Entonces, es algo que, que recurrentemente se conversa en términos de electromovilidad. Tenemos, tenemos que tener estándares de seguridad y tenemos que tener estándares de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir de ellos? Si es que yo me compro un auto de una marca A o de una marca B, yo puedo ir a cualquier electrolinera a cargarlo sin tener incompatibilidades. Lo mismo respecto a, eh, a, a la infraestructura en edificios. Tener, eh, tener, ¿Cuál va a ser el estándar de seguridad o características que vamos a tener en los hogares? Porque nosotros tenemos gran parte de los vehículos estacionados en, sector, en lugares privados, en, en domiciliarios, y la idea es que estén cargando. Y eso cambia totalmente la lógica de consumo de, eh, de los edificios, público o privado. Entonces, eh, aquello hace importante y genera nuevos desafíos respecto a ir estableciendo reglas claras, ir estableciendo reglas claras de infraestructura, de la cantidad, de la potencia eh, que se quiere vaya teniendo eh, esta, esta infraestructura asociada a los vehículos eléctricos. Eh, entonces, la red tiene que adecuarse, ¿por qué? Porque ahora va a, va a existir una mayor demanda. Entonces, de nuevo, ¿Qué estamos haciendo con la existencia de la electromovilidad? Estamos sobrecargando de una mayor demanda a, a, la, a la red eléctrica. Anteriormente, nosotros podríamos hacer ejercicio, en los hogares, cuántos aparatos eléctricos teníamos, eran menos. Pero a la medida que, va, que hacemos la evolución en los años, ahora tenemos todos celulares, tenemos televisores, tenemos distintos aparatos que son mayor a los tradicionales. Entonces, si le sumamos vehículo eléctrico, la red se va sobrecargando y qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener una mayor seguridad al respecto de que esa, esa, ese suministro va a ser de calidad. Tanto en la generación y tanto en la transmisión. Entonces, desafíos, si tuviéramos que ir bajando desafío acá, primero es que si yo me voy a comprar un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico por lo general está pensado en un, un, un objetivo de sustentabilidad. Entonces, lo, lo, lo necesario o lo obvio haría pensar de que yo quiero cargar mi vehículo en una electrodinera que esté alimentada o, o se surta energía generada por, a partir de energía renovable. Entonces, porque si no, el, el concepto de sustentabilidad queda media, porque yo estoy cargando mi energía, el auto con electricidad que se generó en una planta carbón. Y eso eh, no, eh, ambientalmente sí se ayuda pero ahí le genera otro desafío de que tiene que ir acompañado de energía limpia y vehículo limpio para que las la emisiones de gases de efecto invernadero eh, puedan bajar a lo que potencialmente pueden bajar si es que se avanza en esa materia. Otro, otro, otro punto importante que eh, genera eh, la electromovilidad es respecto a, a la red de transmisión. Como yo les decía, la... la la, la red se va sobrecargando, entonces, lo que nosotros necesitamos es que la, la red de transmisión, que son estos cables que llevan la energía de los grandes trazados, sea eh, suficiente y, y sea lo suficientemente confiable y tenga la infraestructura su, eh, suficiente para soportar la mayor carga energética. Entonces, también por eso, como yo les indicaba hacia el inicio, es que eh, el gobierno, hacia el inicio de año, había planteado en su agenda facilitar la inversión en el sector de transmisión, porque el sector de transmisión, en esta nueva lógica, requiere ser mucho más robusto. Entonces, ahí se tiene que avanzar, se, se está avanzando en, en, en, en temas técnicos, pero eso es importante, o sea, el desafío de la transmisión es relevante. O sea, cambiar eh, el, el modelo o, o el paradigma que tiene esta industria, eh, no solamente se queda en la electromovilidad, sino que tiene que ser, fíjense, generación limpia en base a energías renovables, y tiene que ser también a partir de sistema de transmisión mucho más robusto, o si sea, los que quisiéramos plantear en esa lógica. ¿Qué pasa con el sector de distribución? El sector de distribución también se ha afectado, porque los vehículos de electromovilidad, eh, que, que son la parte de la electromovilidad, piénsenos que es una gran batería dentro de un vehículo. Entonces, yo puedo cargar ese vehículo, tener energía, y en momentos puedo decir, voy a consumir a partir de la energía que tengo respaldada, guardada en mi vehículo. Entonces, me da... Otra posibilidad respecto de consumo a partir del mismo vehículo. Entonces, puedo tener ese consumo adicional eh, que, que es importante. Entonces, eh, es importante tener en cuenta que la electromovilidad cambia y es parte de esta transición en la, en la materia energética. O sea, no es un eh, evento aislado que pasa por el lado de, de, de la industria energética y no le afecta de ninguna forma. O sea, va generando desafíos en los cuales se tiene que avanzar más que solamente tener un vehículo eléctrico y decir, mira, verdad, eh, no suena el motor, eh, tiene otros desafíos respecto a la, en la materia energética. El otro de los puntos que, que ya he ido comentando es eh, la masificación de la energía renovable. Decía, les decía inicialmente, claro, ¿es deseable la, la masificación? Sí, sí es deseable. Y a, a tal punto de que la energía renovable, a agosto del 2019, el promedio de la generación o sea, eh, contribuyó en, en un promedio de generación igual al 20.6%, que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que la, ruta, la eh, política de energía 2050 planteaba que a 2025 tenía que ser un 20%. ¿Logramos la meta? No, porque aún no, pero lo más probable es que se logre porque la energía 2050 planteaba que en el año fuera un 20%. Lo más seguro es que se logre el 2019. Falta que termine el año para decir, lo logramos. Pero esto es una señal de, de que se avanzó mucho más grande, más rápidamente de lo que teníamos previsto. Entonces, eso eh, genera dificultades. Por ejemplo, la proyección es que al 2030 ya se ha dado un 32%, que es importante. Pero genera dificultades, ¿por qué? Porque los proyectos de generación, por lo general, avanzan mucho más rápido que el resto de los proyectos de la industria. Transmisión. O sea, los proyectos de transmisión son sumamente invasivos. Y como, como, como se comentaba en la introducción, acá un, un rol importante que han tomado son eh, las comunidades. Las comunidades hoy en día están mucho más, eh, más atentas y con un rol mucho más activo en decir, bueno, si me van a poner unas torres de transmisión, eh, no lo quiero. ¿Cuáles son las condiciones? Hay proyectos que, de transmisión que han estado eh, parados eh, mucho tiempo sin, sin poder avanzar. Entonces, eso hace de que la matriz energética renovable avance rápidamente, pero los sistemas que tienen que dar apoyo a aquello no lo hagan así. Entonces, es bueno que se avance así, pero tenemos, y la industria tiene que ir trabajando mucho más rápido en el sistema de transmisión y los sistemas que hagan que la industria eh, acompañe esta, esta, esta, esta nueva matriz. Porque no, de nuevo, no, no es solamente avanzar en energía renovable y eso no impacta en nada, sino que vamos a ir conversando que sí tienen efectos eh, sobre el resto de, de la industria. Otro, otro de, la, eh, de los temas que también lo conversábamos y, y les voy a presentar en la siguiente lámina, un gráfico, habla respecto a la variabilidad de los precios. Sabemos de que este 20% de energía renovable va acompañado de una disminución de los precios. O sea, que hoy en día tengamos precios bajos, responden parte a la energía renovable, pero aún no tanto. ¿Por qué? Porque los procesos de licitación de energías se hacen cinco años previo a la operación. Entonces, hay procesos que se hicieron de energía renovable muy baratos que se hicieron hace un par de años atrás, pero aún no entran en operación. Entonces, hasta antes de este proceso de estabilización de los precios, que no voy a profundizar mucho, se tenía pensado desde que desde el 2021 iban a empezar a bajar los precios, y de forma pronunciada a partir del 2025. El mecanismo de estabilización imposibilita un poco aquello, pero de todas formas la energía renovable lo que hace es bajar los costos, porque es una tecnología bastante económica. Eso genera desacoplo y genera dilemas relevantes respecto a cómo se adapta la... la la industria energética ¿por qué? porque hoy en día funcionan plantas de energía de generación de energía renovable a un menor costo pero el segmento de consumo está separado en dos segmentos está separado en clientes regulados, que somos la gran mayoría que pagamos una tarifa según lo establece el regulador y clientes no regulados clientes regulado, no regulado se puede salir de esta tarifa y puede ir a es eh, decir, voy a negociar directamente eh, por su nivel de consumo con la, con la empresa generadora. Entonces, puede que se genere una, una, y se ha ido evidenciando aquello, una fuga masiva de clientes no regulados que quieren aprovechar ese consumo, y sobre todo ahora con este mecanismo de estabilización, diciendo, quiero aprovechar, mi, y eso genera, desestabiliza un poco el sistema, porque los contratos de la generadora se hacen pensando en, unas, en, en un... En un paquete de clientes, un stock de clientes concreto, o un no, flujo de clientes, entonces eso también genera desafío. Y en la masificación de la energía renovable, y esto es importante, hay un componente, ya se lo comentaba anteriormente, hay un componente variable. ¿Qué implica eso? La existencia de rampas horarias. O sea, si es que nosotros tenemos energía renovable variable, tal como son la eólica y la solar, sabemos de que entre las 8 y las 7 de la tarde se genera energía a partir de esa fuente. Pero posterior a aquello, se esconde el sol o el viento se va por condiciones de clima, baja la generación y eso hace que tenemos que tener un sistema suficientemente robusto para que podamos prender rápidamente las centrales de respaldo, que pueden ser las térmicas o de pasada o de, otra, de otro tipo, para que la oferta no caiga. Porque recordemos de que el modelo implica de que oferta tiene que ser igual a la demanda, no se puede producir más, y nosotros tenemos que asegurar con, eh, suministro, o el sistema tiene que asegurar suministro al completo de los clientes. Entonces, eso, eso, eso implica que eh, el coordinador eléctrico nacional tenga que estar bastante eh, activo respecto a esa variabilidad. Les comentaba alguno, al, alguno, alguna cifra relevante para, para mostrar lo creciente y dinámico que ha sido este... Esta masificación de la energía renovable, en el gráfico que está hacia la derecha de, de usted se ve cómo en el 2007 la energía eólica eh, convergía en a cero casi. Puede ser por los altos costos, pero también por trabas eh, regulatorias que nos generaron un incentivo importante. Pero ya a partir de, esa, eh, de ese año empezó a aumentar y, sobre todo, la de carácter solar. Entonces ya según eh, la proyección si es que vemos el año 2021 eólica solar ha aumentado importantemente es deseable sí porque es limpia pero de nuevo tienen esas rampas eh, rampa de horario que hacen de que la noche no tenemos eh, ese suministro de generación y tenemos que tener otra energía entonces cuál va a ser la alternativa almacenamiento en base a batería vamos a prender las de carbón que están en, en reserva u otra entonces Ahí hay un desafío importante. El, el gráfico que está también arriba, pero en la parte de izquierda de ustedes, se ve cómo ha ido creciendo la energía renovable, en términos de, de, de, de capacidad hidráulica, eólica, biomasa, solar y geotérmica. De nuevo, la eólica y la solar son las que han ido liderando el tema. Son, y eso implica que es, eh, es usual, es que uno agarra un auto y toma Santiago, o hacia el norte, ¿cierto? hacia, hacia La Serena, uno ve los parques solares eólicos en, en forma importante cierto, donde se transforma eso en un atractivo eh, para quien va en el vehículo en lo gráfico de abajo y en el de la derecha se ve cómo ha estado eh, o, eh, se distribuye el, la, la matriz energética en dos periodos en septiembre de 2018 y septiembre de 2019 de nuevo ha aumentado la, las dos energías que, la, de, la fuente de generación que yo he hablado y la matriz eh, compuesta por el componente carbón, ha disminuido, pero en general se mantiene en un 40%, lo cual se espera que cambie con este plan de descarbonización. Y si solamente nos fijamos en la energía renovable, es lo que pasa en la torta de Maya, donde la, eh, eh, la matriz está compuesta principalmente en eólica y solar que, claro, eh, nosotros tenemos características naturales que favorecen en eso, pero las dificultades, no, son las mismas, la rampa horario. Entonces, eso implica tener sistemas de almacenamiento y, y tener un sistema de trans, eh, transmisión robusto que vaya acompañando eso. Eh, gráfico que ya con un periodo de tiempo mucho más muestra cómo ha ido cambiando eh, la materia energética 2014-2019, primero en términos de la energía total generada casi se ha duplicado y eso también ha hecho cambiar eh, la estructura de nuevo eólica y eh, fotovoltaica en la que toma eh, un, un mayor volumen respecto de la energía renovable. Eso más que nada para tener eh, eh, una perspectiva respecto a la evolución. Importante ahí que tengamos en cuenta que son variables, Esta, la variabilidad se eh, porque está condicionada por las eh, condiciones climatológicas. Otra, otra, otra, otra evolución importante, si, lo que, si nos vamos más atrás aún, en el 90, la, la estructura era totalmente distinta a la que tenemos hoy en día. Eh, había predominancia de la hidráulica de embalse, hidráulica de pasada. Entonces... En el 90 teníamos esa estructura, eh, repito, hidráulica de embalse, hidráulica pasada, carbón, petróleo, natural y de pasada. Donde no se veía, como ya conversábamos, ninguna energía renovable. Traté de poner un video ahí que muestra la ilusión, creo que no va a funcionar. Eh, no, pero eh, En el final de la historia cuenta que el 2019 es totalmente distinto. Por eh, temas de contingencia del de suministro energético que pasó con Argentina, ¿cierto? Se desarrollaron plantas carbón y eso hizo de que al 2019 tengamos predominancia de carbónica natural, que son eh, contaminantes en, en, en igual medida. Posteriormente tengamos energía ya renovable, hidráulica en balse, siga petróleo eh, eh, diésel y también ya aparezcan la fotovoltaica y la solar. Entonces, ¿Qué implica esto? Que se ha ido diversificando la matriz. Que es bastante bueno. Para dar eh, resiliencia al, al sistema eléctrico. Y, y, y por último, eh, lo que les comentaba anteriormente, de que acá han ido bajando los precios. Y, y, y la bajada de precio ha implicado también una mayor inserción de la energía renovable variable. En el gráfico de, eh, que dice evolución de los precios promedio se muestra... Como la, las licitaciones de energía, de generación, que yo decía que se hace cinco años previo a su puesta en marcha, el, 2017, o sea, perdón, el 2007 mostraba que era un precio de 53,1 dólares, una capacidad energética importante, pero ese costo fue aumentando. Fue aumentando hasta el 2012, donde una, una pequeña, un pequeño volumen fue suministrado a 131. Entonces, eso ha ido subiendo el costo. Y en parte son parte de los costos que nosotros pagamos la tarifa. Las últimas licitaciones, que son las del 2015-2016, se ha eh, licitado un volumen importante de energías, que eso está en base de energía renovable y un costo muy bajo. Eso es lo que aún no, se, no ha entrado al sistema y aún no está en operativo. Entonces, cuando entraba, en, entraran en una operación, deberíamos tener una disminución, o así estaba antes del mecanismo de estabilización, un mecanismo, eh, una, una disminución importante de la energía. De nuevo, esta operación de energía renovable implica una transición importante en términos de que la, la industria permita acompañar esta, esta, esta mayor... Eh, y por último, claro, eh, también esto genera un poco de importancia de la competencia en la industria, porque la cantidad de oferentes en cada uno de estos procesos de licitación ha ido aumentando y eso también genera eh, una disminución del precio. Entonces, hay toda una dinámica en el mercado de, o en la industria de generación que ha permitido una renovación de la energía renovable y con ello eh, mayor dinamismo, pero a la vez más desafíos que vamos a ir conversando. Y por último, el otro tema que eh, les planteaba es esta de la descarbonización de la electricidad, en donde ya en junio de este año salió a la luz un plan de descarbonización que implicaba que a 2025 se retiraban de forma gradual ocho centrales a carbón, entendiéndose de que aquella eran altamente contaminables. Pese a que el nombre es descarbonización, ¿cierto? uno esperaría que se haga el retiro por, eh, por otras otra fuentes de generación de contaminantes como la de diésel o la que comentábamos anteriormente que era la... ¿Se me fue el nombre en este momento? Eh, la gas natural. La gas natural. Eh, la gas natural que también son contaminantes en menor medida de carbón, pero también deberían estar eh, incluidas. Entonces, eso ya es una de las incógnitas que que han el plan de descarbonización, porque solamente se llega a un, a un acuerdo de que el 2025 quiere, queremos avanzar en aquello eh, para de, eh, disminuir estos contaminantes, tanto local, locales como eh, globales. ¿Por qué se entiende aquello? Cierto? Se entiende porque, eh, como les comentaba anteriormente, cerca del 40% de la matriz de generación energética es en base a carbón. Entonces es importante limpiar aquello y además eso genera que un 78% de las emisiones de eh, CO2 sean provocadas por el sector de energía, lo que eh, lo hace el principal, el responsable de la industria, que es seguido por, eh, por transporte. ¿Es deseable que esto suceda? Sí es deseable. Eh, ¿Genera eh, señales importantes? Sí, pero... Se, se convirtió, me recuerdo que se conversó aquí un poco en, el, en, el, en la mesa que se formó respecto del plan de descarbonización, de que es una señal importante que haya un plan de descarbonización, pero después queda el compromiso de que las generadoras se vayan juntando cada cinco años para conversar cuáles plantas se van a ir cerrando. Esto para llegar al 2040 con el cierre de las 28 eh, plantas eh, de generación de carbón que existían hacia, hacia el inicio. Y ahí, eh, de nuevo, el acuerdo también eh, pone que todas las generadoras, generadoras ponen ciertas condiciones para ir avanzando en aquello. Entonces, es eh, una señal política importante, se avanza en algo, pero hay que eh, seguir eh, de forma atenta este tema. ¿Por qué uno podría pensar de que es una base importante, pero hay que tener resguardos por lo que yo les comentaba anteriormente? Hay que tener resguardos porque si es que yo y, y, y eh, hoy en día muchas veces uno escucha de que eh, una de las demandas populares saquen todas las plantas de carbón eh, de, de la materia energética porque contaminan. No, Es deseable sí, pero si es que en este sistema, donde tenemos tan solo un 20% de la matriz de generación en base a energía renovable, tenemos que saber suplir el resto de la demanda, y no sería suficiente con lo que tenemos hoy en día. Se proyecta que a largo plazo sí. Pero eh, además pensando de que tenemos este bloque en el cual se produce mayoritariamente energía eólica y solar y después hay que eh, saber suministrar el resto. Sobre todo pensando, de nuevo, vinculándolo con la electromovilidad. Yo le decía de que hoy en día los edificios deberían tener cargadores. ¿En qué periodo nosotros deberíamos cargar los vehículos? La noche. Entonces, periodo donde hoy en día el consumo energético es bastante bajo, a la medida que vaya entrando la electromovilidad, la noche va a ser un, un horario con una demanda importante de energía. Entonces, ¿quién va a suministrar esa energía? La energía renovable de, de carácter variable no podrían hacerlo, entonces tendríamos que tener de respaldo. En lo ideal, vamos a conversar, eh, almacenamiento, baterías, sí. Hoy en día es bastante costoso. Entonces, en la realidad actual, hacer un plan de descarbonización al 100% tiene que tener resguardo y tiene que tener su, eh, sus consideraciones. Sí se tiene que avanzar aquello y uno esperaría que tuviéramos eh, una, una hoja de ruta más, eh, más clara. Eh, pero eso es eh, eh, importante destacar. Eso, eh, bueno, ya les fui comentando un poco, este era el plan de descarbonización inicial, ocho centrales, se fija que al 2040 se van a cerrar eh, 20 centrales restantes, pero sin un cronograma específico, cierto, eso con cada cinco años se van a ir conversando, y se espera que hacia el año 2050 Chile sea carbono neutral. De nuevo, no se ha estipulado cómo se va a lograr aquello, entonces hasta el momento tenemos una muy buena intención de lo que queremos lograr, pero hay que ir quizás tomando medidas concretas para decir, si yo quiero llegar hasta acá, ¿cuáles son los desafíos que tienen que ir acompañados en la industria energética? Quizás en transmisión, en mayor oferta de industria energética, tener centros de desarrollo de batería, de almacenamiento, ajustar nuestro consumo, tener, ir acomodando la industria. Pues ahí es importante que se intencione el cambio antes de que el cambio llegue y, y tengamos que tener una posición, o que el generador de políticas tenga una posición mucho más reactiva. Entonces, eso es sumamente importante, porque como les, plantea, les planteo ahí, ahí abajo hay un, una complejidad en este cambio estructural, en donde no queremos centrar el carbón, pero queremos que, eh, eh, que ten, tener nuestro suministro de energía cada vez más demandante asegurado entonces eso tenemos que tener ahí eh, reestructurar el sector de transmisión es importante y generar alternativas de almacenamiento algo que se me estaba olvidando es que en este plan de descarbonización pensando y salvaguardando este suministro que por ejemplo tiene que asegurarse en las noches se genera un plan de entiendo que es de retiro en donde las centrales de carbón quedan por cinco años en una condición de res, de reserva perdón qué implica la reserva es que el coordinador eléctrico dice, por, a, por a ese motivo, tengo una baja generación de energías renovables porque está nublado en todo el país o porque hay un sector de noche y, el, eh, y se genera un llamado para que las centrales de carbón estén al, al mínimo, que están funcionando a su mínima capacidad, en términos sencillos, se le meta más carbón y, y empiecen a generar para sur, eh, ofrecer energía al resto del sistema. Entonces, eh, pese a que se han ido retirando centrales de carbón, quedan en un estado de reserva en donde reciben una remuneración del 60% eh, en relación al, al precio que se les pagaba cuando estaban activamente. O sea, solamente funcionan en temas de emergencia. Pero eso implica que las centrales de carbón siguen emprendidas. Siguen emprendidas en un mínimo técnico para que cuando se les necesitan pueda eh, inyectar energía rápidamente. Porque el desafío que voy a ir comentando ya hacia la, la próxima lámina es que tengo que tener en estas contingencias una gran capacidad o una facilidad de prender las, eh, las plantas generadoras que son de respaldo. Porque si yo apagara, y por eso está la condición de reserva, si yo apagara las centrales térmicas a carbón, volver a prenderla para que genere la energía suficiente que suministre toda la, la demanda, es, toma bastante tiempo. Entonces no llegaría a tiempo para atender esa contingencia. Entonces es por eso de que la, eh, se, se consideró de que estuvieran en estado de reserva para que, a un mínimo, mínimo técnico, pudiera yo, eh, haciendo un acto eh, hipotético de poner más carbón, prendan para abastecer eh, energía suficiente. Entonces, ¿cuál es el desafío ahí? Es tratar de, de que ese plan de retiro acabe y no tengamos la necesidad de alimentarnos en emergencias con energía, aún contaminantes. Entonces, los tres elementos que hemos eh, ido comentando, electromovilidad, descarbonización, energía renovable, tiene desafíos que implican una mayor flexibilidad en la materia energética. En el escenario actual es bastante desafiante respecto a cómo tenemos que ir acomodando esta industria que antes era bastante estática respecto a, a, a las tecnologías. O sea, acá el cambio tecnológico ha sido disruptivo respecto a, a, a cómo abordar aquello. Entonces, se han generado todos esos desafíos. Adicionalmente, yo les comentaba de que está esta rampa de demanda que implica que hoy en día tengamos que eh, operar plantas de centrales de carbón en un mínimo técnico para que estas térmicas sean prendidas rápidamente eh, y sirvan de respaldo ante alguna emergencia o ante escenarios de una baja demanda. Eh, entonces, acá la, la idea es que, como les comentaba, salgan esa, esas térmicas y tengamos otra alternativa: almacenamiento o batería. Yo reitero, eso hace, hace eh, generar un suministro importante de flexibilidad al sistema. Otro de los temas, y otro de los desafíos importantes de la flexibilidad, es este, la expansión del sistema de transmisión. Un ejemplo claro es que este año, o hace muy poco, se inauguró la línea de cordones Polpaico, Polpaico, perdón, y ya a poco tiempo de su inauguración, ya está sobrepasada. Ya cumplió toda la exigencia que eh, se le puede pedir. Entonces, ya no fue suficiente porque, de nuevo, la demanda por energía es muy alta, entonces requiere de que la inversión en el sector de transmisión sea eh, sean mayor, para eh, considerar esta nueva, este nuevo paradigma donde los consumidores son más, consumi son, son más exigentes respecto a la energía. Eso se tiene que articular de nuevo con la generación distribuida, ver cómo acercamos a la gente a que tenga sus propia eh, fuente de generación. Eso puede descongestionar el sistema, sí. Hay que establecer mecanismos de incentivo y tener una baja eh, mucho más práctica respecto a una ley que es bastante reciente. Un ejemplo de flexibilidad es lo que se comentaba eh, anteriormente respecto a Cerro Dominador, que eh, va, es una gran, una gran planta de energía termosolar que, como comentaba, va a funcionar el próximo año, después de un proceso de construcción, de inversión que eh, no fue exento de complejidades, se espera de que el próximo año ya esté en funcionamiento. ¿Qué más asegura esto? Me asegura que va a tener electricidad de forma continua, aunque no tenga sol. Y eso es sumamente importante para lo que estamos conversando, de que el sol no va a ser relevante o no va a ser determinante para poder eh, tener energía continua. Y además ofrece un sistema de almacenamiento, eh, con, que en promedio es de 17 horas y media, que también eso es sumamente importante. O sea, pese de que se genera en el desierto de Atacama, principalmente uno esperaría para satisfacer las demandas de las mineras, es una señal de que hay tecnología disponible y se puede avanzar en aquello. Entonces, eh, se necesita inversión, se necesita voluntad o se necesita empezar a estudiar cómo podemos eh, proveer de esta, de esta tecnología hacia los consumidores residenciales que es lo que nosotros queremos entonces tecnología hay eh, costó un poco eh, que esto se fuera concretando y el parece, todo dice que al parecer el próximo año ya estaría operando el mismo grupo que tomó eh, el cierre de este proyecto entiendo que plantea generar una segunda etapa entonces eh, ahí lo, lo relevante eh, es que es, hay alternativa entonces esto de nuevo va a ser una industria altamente cambiante, donde esta, esta tecnología, esa de ahí se ve impresionante, finalmente, si tienen la oportunidad, vean cuál es la dimensión, o sea, el, eh, si uno ingresa a cerrodominador.cl, que creo que se llama, ponen eh, ciudades del país donde se ve el área que cubriría si es que se replicara esta misma planta en ciudades, entonces, eh, es enorme. Entonces, tiene su, eh, su ventaja que, que uno podría conversar. Entonces, en términos de política pública, de materia legislativa, es importante avanzar en flexibilidad. Hay, eh, hay instancia hay evidencia de que el gobierno está avanzando en aquello, tal como lo planteaban una de sus prioridades. Yo les comentaba al inicio de esta, de esta presentación de que el gobierno planteaba, a en enero de este año, que se quería avanzar en flexibilidad de la materia energética. Hay una mesa técnica, hay un panel independiente que está avanzando en esto, eh, tanto el Ministerio de Energía, la CNE y grupos de expertos, en la definición de una estrategia de flexibilidad que permita establecer los lineamientos futuros necesarios para la, la modificación del marco regulatorio. Uno se enfrenta ahí que, que ve op opciones que dicen, es suficiente con una estrategia, otros dice, no, es necesario con una ley es eh, una discusión que se tiene que ir dando y lo más seguro es que esto se vea reflejado en una ley. Ley o estrategia que tiene que tener, en parte, definiciones claras respecto a qué es, la, qué es lo que entendemos por flexibilidad. Porque si uno ve eh, eh, política comparada, no siempre es la misma flexibilidad. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y decir, esto vamos a tener por flexibilidad para el sistema eléctrico nacional. ¿Cómo vamos a abordar la gestión de la demanda? cuáles van a ser las tecnologías de almacenamiento y otros servicios complementarios para eh, encarar este sistema bastante complejo. Entonces, se requiere dar señales importantes para que los inversores o quien se involucre en el sistema tenga reglas claras respecto a los incentivos que producen. O sea, qué tecnologías se van a necesitar, cuáles son los estándares necesarios, quién paga, cómo se paga y quiénes dan este servicio o cuál es la regulación que los va a cubrir. ¿cierto? Entonces, uno esperaría de que se vaya avanzando en ese marco general, que establece las reglas, que establece los pagos, que establece una serie de otros procedimientos para que vaya acompañado al desarrollo de la industria. O sea, siempre es importante de que la industria no sea reactiva, sino de que, o sea, perdón, que el sector que genera el marco legislativo y las políticas públicas no sea reactiva, sino de que vaya causando... ...este desarrollo y por eso es importante reitero lo que se ha hecho con... ...Energía 2050 y la ruta energética que se hizo en 2018... ...y es esperable que se vaya replicando hoy en día... ...de hecho la ruta energética entiendo que está... ...tanto la ruta como Energía 2050 está en proceso de actualización... ...entonces también esas son buenas señales. Entonces, acompañado de eso, lo importante es la gestión de la variabilidad de la matriz... O sea, integrar estas energías renovables variables y que están compuestas principalmente por sistemas fotovoltaicos y solares. Pero además de eso, de su integración, es importante, como les decía, que el sistema se adapte a la existencia de aquellas. Almacenamiento, demanda, gestión de la demanda, o quizá involucrar a otros actores para que eh, se pueda um, gestionar la demanda y asegurar el suministro de mejor forma. Tener centrales, que en el corto plazo sean capaces de prenderse y apagarse para asegurar un suministro en alguna contingencia, incorporar estas fuentes de almacenamiento que permitan absorber energía como la veíamos en el cerro dominador para que posteriormente, en, en, eh, en etapas donde no se, el, el sistema no es tan productivo por esta variabilidad, pueda ser eh, almacenado y distribuido de forma eficiente. Y... Eh, Obviamente este, todo este sistema siempre tiene que estar pensado en que sea eficiente, o sea, tiene que ser al mínimo costo, porque una de las eh, demandas y de los mandatos que, que, que técnicamente se, se plantean en el sector es que sea la menor tarifa posible, asegurando toda la seguridad, el suministro y, y todos los principios relevantes en la industria, porque eh, el consumidor por lo general no nos no, no, no plantea una una tarifa, no entiendo una tarifa muy alta. Entonces hay que tratar de hacerlo más bajo porque eh, si no, los, los avances son complejos. Entonces, avanzar en una ley de estrategia de flexibilidad importante, por lo que ya habíamos comentado, un marco regulatorio que incentive la, la entrada de nuevos servicios, eh, identificar cuáles son los atributos que son necesarios para cada uno de estos sectores. En electromovilidad, ¿cuál va a ser lo la, la factura de carga, la eficiencia energética, cuáles son, van a ser los etiquetados y cuáles van a ser las condiciones relevantes para que un auto o una vivienda se adjudique una letra A que implica una máxima eficiencia. Y, y todo aquello que sea, que sirva de forma coordinada. Entonces hay que ir generando reglas para eh, ir desarrollando la industria, Entonces, eh, como, como punta lanza. Por lo tanto, para ir terminando, ahora sí... Eh, ¿Cuál es la situación actual? Es que eh, se está avanzando en una elaboración de una estrategia de flexibilidad que funcione como un marco regulatorio y operativo de la infraestructura necesaria que absorba este dinamismo que existe hoy en día en la industria. Eh, y en segundo lugar, está este carácter de puntalanza que les digo, el, el sector privado está atento y hay instancias donde se puede avanzar en aquello, entonces es importante que se avance en la definición de este marco regulatorio, porque hay iniciativas como Cerro Dominador o, otra, otra, eh, o la Electromovilidad que es necesario ir avanzando. Y por último, eh, el desafío de la adaptación eficiente de esta nueva infraestructura o esta nueva matriz de generación, en donde tenemos generación variable y, y nuevas necesidades del sistema eléctrico eh, a abordar. Entonces, eso, eso en términos de, eh, de cuáles han sido la, la, la, eh, la evolución de la materia energética y algunos desafíos eh, bien, bien genéricos que se podía, podrían seguir profundizando, pero eh, que muestran un poco la dinámica de, de esta industria y, y, y donde uno esperaría de que desde acá, desde el Congreso, se pueda seguir trabajando eh, en esto. Eso, gracias. Eh, muchas gracias, Nicolás, por tu muy clara exposición sobre el, el escenario actual de materia energética en Chile. Eh, yo no sé si alguien quiere una pregunta. Sí, ya tenemos dos preguntas. Eh, Don Renzo. Eh, la primera es, está, y bueno, sí, como ponía muy clara la exposición, eh, pero si tú en, en la investigación para hacer esta presentación te preguntaste respecto de el abandono eh, respecto de la investigación de la generación marionotriz porque si, si bien es cierto nos hemos volcado a la generación solar la generación solar eh, si se toma en la dimensión de la economía circular genera un montón de desperdicios la, tanto los paneles tienen, están expuestos al sol directo por ende, ende tienen un alto nivel de degradación en el ambiente salino. La, ¿cómo se llama? La acumulación de energía es en baterías de ion y litro, que también tienen una, un corto periodo de, de uso y generan también eh, basura tecnológica, que va eh, a contrapelo con todo lo que se quiere lograr. Y en ese sentido, tú tienes eh, una generación que es constante que no genera eh, desperdicios, pero porque al parecer el tope, y es la pregunta, debe tener un desarrollo de ingeniería muy, muy, muy eh, costoso, porque es como lo, lo que te suena ideal. O sea, en un país como Chile, con 4.000 kilómetros de costa, con mar agitado en la mayoría de su, de su, de su línea costera, como el que cae del cajón, que tienen estas serpientes metálicas que se mueven con la altura y bajada de la bola que genera electricidad, y, y en ese sentido, después tú podrías reemplazar el general, generador que esta serpiente gigante es una que podría ser metálica, no soy ingeniero en ese sentido, pero no, no genera la cantidad de desperdicio. Yo veo la, lo, lo, de, lo del monte de dominador y eh, el cerro ¿no? y yo veo eh, espectacular se ve increíble pero yo esa foto la, la veo a tres años la cantidad de paneles sin uso la cantidad de basura que va a generar eso y la cantidad de porque no se ve de baterías de en litio que van a cumplir su eh, vida útil y en economía circular no va a ser para nada eso es Sí, gracias. Eh, claro, el tema de economía circular, ese ya eh, eh, otro desafío importante, o sea, porque todo lo que tú planteas es verdad. O sea, Las la tecnologías tienen eh, muchos residuos, o sea, parque eólico, el mismo Cerro Dominador, que efectivamente va a generar residuos y hay que pensar qué hacemos con eso. Lo mismo pasa con la electromovilidad. Si los vehículos van a tener esta batería de ion litio, qué hacemos con eso. Muchos han planteado en temas de la electromovilidad es que puede quedar como una batería de segundo uso, de respaldo para los hogares, tratando de tener esa, ese, ese reciclaje o segundo uso. Eh, respecto a, la, a los grandes parques eólicos, los, los grandes parques solares, ahí también hay que ir pensando cómo eh, se fuerza a una economía circular. Por eso también es importante de que, por otra parte, ...tengamos un programa, una ley de economía circular... ...que obligue a hacerse responsable respecto a los residuos... ...es que hay residuos de iolitio o de paneles solares... ...que no sirven para una generación eh, mas, eh, masiva... ...lo más seguro es que se puedan ir teniendo segundo uso. En términos de la, energía, de la producción marimotriz, ...no he profundizado mucho, pero me imagino que pasa mucho... ...porque desconozco de cuántos oferentes... ...han presentado los procesos de licitación... Si es que pueden, o quizás existe alguna traba eh, regulatoria de que no los deja producir en, a nivel de mar. Porque claro, nosotros tenemos una costa inmensa que uno dice perfectamente podría servir como eh, una, una fuente de generación eléctrica. Desconozco cuáles son las trabas en particular, pero es deseable. Así en términos generales, sin meterse a lo, a lo técnico. Como a mí me cae un poco de cajón, ¿no? Sí, es, es, es absolutamente deseable por, por la costa, uno, en primera instancia entendería que fuera deseable, desconozco cuáles son las complejidades por las cuales no se ha evidenciado, no sé si son los costos que hacen que sea menos atractivo de adjudicarse en el proceso de licitación, porque la licitación puede ser que compita con, los, con la eólica o con la solar, y, y la solar al tener un costo tan bajo, porque finalmente tiene una gran inversión pero la operación es eh, bajísima, sea poco competitiva. Entonces, ahí hay que preguntarse si es que hay que poner uno, un incentivo para que al menos en una cuota se adjudique eh, a, a marimetría. Entonces, también hay que pensar en cuáles instrumentos se, se, se, se buscan y se implementan para avanzar en aquello. ¿Asegurar una cuota? Puede ser. Es decir, un 3% de la generación licitada va a ser en términos marimetría si es que fuera deseable. Podría ser así. Desconozco, insisto, eh, cómo se ha desarrollado, pero el tema de economía circular, sí, y ahí es donde hay que pensar el trade-off. ¿Qué es lo que queremos? ¿Emoción de gases de efecto invernadero o los costos asociados? Porque, claro, el, el, la, la imagen de ese ruminador es fuerte, o sea, fuerte ver un ecosistema natural que por mucho que esté en el desierto de Atacama, uno podría decir, no, ahí no hay nada, pero sigue existiendo vida, sigue, eh, desconozco... ¿Cómo se altera la temperatura de la zona? Entonces, ¿qué desequilibrios se generan? Pero esos ya son temas que ahí habría que profundizar mucho más. Yo en lo, en lo particular desconozco cuáles serían los lo impactos. No, Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta, Manuel, primero un con un poco de estructura para la biografía. Eh, yo no sé si tú puedes con ti, yo estoy mirando el extraño, señor experto, pero uno podría pensar que en con respecto al tema de la energía, tanto lo que es la generación, la transmisión, la distribución, y lo que se viene. En la Esto es probablemente un, un, un proceso que viene desde hace más de 20 años, 30 años atrás. Uno podría decir cuáles son los factores sí. 10, culturalmente, que han hicieron este este cambio. Uno podría decir, primero puede ser el fracaso de la decisión del Estado, que en el momento de 2000, acerca de cuál va a ser nuestra matriz energética en la generación. La porra el se pensó en la hidroeléctrica y en el gas natural. Se por qué? la hidroeléctrica tuvo fuerte cuestionamientos acerca de lo que estaba haciendo con el con la transmisión, ¿no es cierto? En el caso de gas natural, con el tema con Argentina, que no cerró la llave, ¿no es cierto? Después ¿no? se optó ¿no? por traer gas de eh, suelo asiático, ¿no es cierto?, para el líquido, después se, se exportaba a en el quintero, ¿no es cierto? Pero todo pensando en estas centrales de generación a partir de vector de, de, de, de fósiles, ¿no? Pero, ¿cuál es el segundo factor? El segundo factor, o sea, dado ese fracaso, el Estado toma la decisión, probablemente aceptada, todos estamos de acuerdo, de hacer una planificación de la reforma. Tú lo dijiste al principio, cierto? Esa es planificación está de resultados. Y esa planificación se hizo ya hace varios años al final, Pensando en hacer la, el cambio de matriz y la ampliación de la matriz energética de la generación, también. Uh, sin embargo también esto fue de la mano de cambios culturales, porque la gente necesitó o le exigió al Estado, no al no Estado, yo creo totalmente no al Estado, esta es del Estado cambiar el paradigma. Entonces el paradigma de elementos contaminantes hacia elementos no contaminantes. ¿no es cierto? Y finalmente el elemento más importante realmente, es realmente el tema tecnológico, porque si no, hubiera existido el, el salto que se dio con la baja de precios, en el caso de la energía solar, ¿no tal vez no habría sido posible. Y esa disuasión que hicieron hace 4 o 5 años atrás, en forma tan acceso a los de la carro, porque el precio bajó sustancialmente del mega o del que de hace el conocimiento. Entonces, en ese tema estructural, vemos que hay una representación fuerte del Estado, ¿no es cierto? El Estado tomó de la decisión correcta, hizo una administración a, a corto, a medio y largo plazo, está dando resultados, incluso lo que si no la gestión de ese tipo, otro ámbito, la PSDD, recomendar el en otros ámbitos, especialmente en la investigación, por ejemplo, el cambio de la matriz. Ahora, la, ese gran problema para preguntarte aquí, ¿cuál juicio podría podría ser el rol del Estado el rol del Estado en el, en el, en el siguiente paso? 2.0. ¿sí? Porque ha estado bien fuerte y presente en la planificación. Y ya dado resultados, la gente económica, la industria están respondiendo esa planificación. ¿no es ah, luego, ah, estamos hablando de los incendios. El tema de por qué no estamos utilizando la energía más porque tal vez falta un incentivo del Estado para que los gente pronto puedan participar de manera atractiva en la distribución. Eh, yo le pregunto punto cuál, a su de debería ser del Estado en el plan? tanto en la generación, como en la transmisión, que aparentemente el problema no lo podemos y finalmente la instrucción. Y en este último caso, que mejora el servicio, que hoy día el servicio de la distribución, perdón de la distribución es. Aparentemente en algunos sectores bien deficientes ¿no? O sea, yo un poquito se me refiero. ¿no? Eh, entonces, finalmente, el sector del Estado, ¿qué rol podría cumplir, por ejemplo, con el tema de la sobreproducción y la generación de energía? ¿Qué pasa con la exportación? Se podría incorporar la exportación de energía en Chile a la matriz de producción económica, ¿no es cierto? ¿no es cierto? O sea, complementando el cobre vendamos energía. O sea, no solo es un tema de oferta y de demanda y distancia, sino también que pasa con los mercados que no es posible exportar energía. Tú mostraste la carta de ser dominador de conservación solar, ¿no es cierto? Yo de ahí, cuando, pero si esto es de los yo de ahí que aunque luego es cierto que nosotros tratamos de presentar, nosotros podemos eh, tener a todo el país la energía que necesita negociar o sea, con los dos años. Entonces, hacemos sí. claro, ¿cuál es la estupidez el rol que quiere cumplir con este? Ahora, eh, claro, acá, eh, como yo les comentaba inicialmente eh, el, el Estado tenía un rol importante, importante tanto en la planificación como en la generación de instrumentos eh, regulatorios, o sea, el tema de eh, la, la, la generación de energía renovable como, como, como bien comentaba, parte por la disminución de los costos pero eso no es suficiente si es que nosotros no tenemos eh, un marco regulatorio que genere los incentivos, facilite que las licitaciones puedan existir una adjudicación. Entonces, hay un marco regulatorio que el 2012, entiendo por, por esa fecha, se realiza para que sí o sí tiene que estar, participar y adjudicarse un porcentaje a la, a la, a la energía renovable. Entonces, ahí el Estado genera las condiciones, eh, no, sé, no sé si domino, pero en, en, en algún año en particular genera eh, las condiciones para que las licitaciones tengan un componente de generación renovable y romper un poco no sé el, el, la, el duopolio, la concentración que existía respecto a las antiguas generadoras. Las antiguas generadoras tenían un modelo de generación totalmente distinto al que existe hoy en día, que es, es justamente lo que tú decías grandes represas, donde ahí estaba el modelo de generación. Y, y, y esto cambió porque vimos que en el, en el mercado los costos iban disminuyendo, entonces ya había que saber aprovecharlo, sobre todo pensando de que Chile era un laboratorio natural o tenía condiciones naturales para aquello. Entonces, en términos regulatorios, el Estado, tanto eh, en sus poderes legislativos como ejecutivos, condicionaron eh, para que existieran esos incentivos y se facilitara la, la energía renovable. Entonces, y eso ha mostrado esta explosión de energía renovable, lo que obviamente ahora implica que exista un rol también del Estado mucho más activo. En, en generación, ¿por qué no pensar en, en, en la transmisión? En pensar en seguir profundizando esta materia energética y, y profundizarla ahora pensando en, en temas de flexibilidad, en tener una materia energética en base a energía renovable, eh, si es que la marimotriz así lo, eh, lo ofreciera, que, que sea constante. Puede, puede, tomar, puede tomar ese rol en la transmisión, también el Estado, y lo está haciendo, que es lo que se hizo un llamado a licitación, entiendo, para líneas de transmisión. Entonces, es decir, necesitamos invertir en esto, entonces vamos a generar un proceso de convocatoria para que se invierta. Entonces, no quedarse en la infraestructura porque eso es un sector regulado, entonces, no generar las condiciones, actualizar las condiciones de eh, técnicas que son necesarias para que eh, se desarrollen. Entonces, eso en transmisión y distribución, claro, ahí el desafío más grande, el desafío más grande que es lo que se ha visto este año en el Congreso, a partir de, muchos plantean en un cambio del modelo, el modelo eh, en distribución es un modelo eh, sujeto a regulación, en donde se genera una empresa ficticia que es una empresa modelo eficiente en donde dice que las empresas reales tienen que, en, en lo ideal, funcionar como aquella. Pero, y eso le asegura, le asegura una rentabilidad y, y, y establece un, un, un serio, una serie de, de tarifas a, a propósito. Pero en la discusión se ha visto en donde lo más seguro es que hay que meter más agentes, un agente comercializador, entonces el... Eh, que, que le quite poder a la distribuidora puede bajar los precios y generar más competencia en distintos segmentos, en servicios complementarios eh, entonces queda mucho por hacer en donde el Estado vaya encauzando posibles focos de desarrollo para da, dotar de flexibilidad a, este, a, este, a esta industria lo mismo que, que, lo que yo les planteaba, en flexibilidad está muy bien de que el gobierno se había planteado al inicio del año eh, generar una mesa técnica y para que posteriormente se llegue a una estrategia o una ley de de flexibilidad, para dotar al sistema de estos mecanismos, de estos mecanismos de cómo se va a pagar el almacenamiento. Es decir, si es que alguien quiere invertir en el país y poner eh, algún sistema de almacenamiento, este va a ser el pago, estas van a ser las condiciones técnicas y estas van a ser las condiciones con las cuales yo tengo que funcionar. Entonces el Estado, a mi parecer, tiene que poner las condiciones, las reglas claras, que generen incentivos para ingresar en términos de generación, distribución eh, y transmisión, o también en términos de la electromovilidad, en la electromovilidad también, quizás generar algún subsidio para el desarrollo de infraestructura de carga, ...el edificio, edificios, incentivos eh, para la compra de eh, vehículos eléctricos, porque pueden existir electrodineras públicas, por ejemplo, en el centro de Santiago, entiendo que existen algunos eh, puntos de carga que son gratis, entonces eso hace de que eh, pueda yo cargar. Eh, lo mismo puede haber un subsidio, o puede, eh, que es lo que están haciendo otros países. En otros países, la experiencia muestra de que han planteado metas que en 2030, 2040, van a dejar de venderse autos de combustión eh, fósil interna. Y, y eso es una señal bastante clara. O sea, de aquí más no se va a producir este tipo de vehículo. Y si es que, o en otras partes, si es que se producen con impuesto aún más grande. Entonces, la, la idea es, que es, es generar. Eh, un, un marco de sentidos claros respecto hacia dónde se quiere direccionar aquello. Eso a partir de programas, políticas, reglas, ir actualizando la eh, política energética 2050. Pero sin duda se necesita que el Estado tenga un rol mucho más activo en la definición de un marco regulatorio y de la regulación en donde tenga que regular bueno, con esto damos cierre la, a la charla. Agradezco nuevamente a Nicolás por esta brillante presentación, eficiente presentación, Muchas sobre gracias. el cierre del tema de energía en el Departamento de Servicios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.